Buenos días, soy Robert Anderson nuevamente uh, compartiendo una charla, uh, esta vez será sobre extrapolaciones ambientales y transferencias geográficas. Aquí empezamos con la lámina de las ligas que nos envió Town para acudarles. Entonces, hoy empezamos con un poco de teoría ecológica y quisiera mostrarles una, un trabajo que ojalá les sirva, que hice un, hace unos años, um, pues para una pequeña uh, colección de trabajos sobre cambio climático. Y quisiera destacar dos cosas ahora, la selección de variables y las proyecciones o transferencias um, a lo largo del tiempo, diferentes periodos del tiempo o el espacio geográfico. Y una cosa importante es pensar en las variables que damos al modelo. A veces sabemos un poco de las especies, a veces sabemos mucho, a veces sabemos muy poco. Pero de todas maneras, quisiéramos usar variables que causan uh, la respuesta de la especie, que de de determinan su distribución dentro de la región de estudio, o por lo menos variables que están correlacionadas con es esas variables uh, que causan las distorsiones. Una cosa que complica uh, la, la transferencia de los modelos en el espacio o el tiempo son estas correlaciones, si no estamos usando realmente las variables que causan las distorsiones. Entonces, para hacer estas transferencias, necesitamos que las correlaciones, este, las correlaciones son lo mismo entre las variables, las variables que usamos y las que no tenemos pero que causan las, las destrucciones. Segundo, en la teoría ecológica, uh, usualmente las respuestas ecológicas de las especies a las variables causales son primero suaves, que no son muy abruptos y no son súper, súper complicados, y la otra cosa es que usualmente asumimos que debe ser uh, una respuesta unimodal, que la, la respuesta sube y después baja. Entonces estos principios, tal vez um, una de las, de las fuentes que más me ha ayudado uh, es lo que ha, ha hecho Austin, un australiano quien trabajó uh, en, en el tema de las variables y hago una, un breve, una breve reseña de lo que él dijo y otras personas han dicho sobre variables en este trabajo um, que les muestro aquí. Entonces, seguimos con algo que, que mencioné en este trabajo y le puse nombre, y es que asumimos, asumimos muchas cosas, pero una de las cosas que asumimos es que la región de estudio contiene todo la, el rango, digamos, el rango ambiental de las condiciones que la especie pueda habitar. Entonces, en este caso, tenemos en azul uh, la, las condiciones de algún, alguna variable que se encuentran en la región de estudio. Y vemos en esta curva hipotética de la, um, de, de la respuesta de la especie que estas condiciones incluyen todas las condiciones adecuadas para la especie. Tenemos en verde una línea que llamamos el punto de truncamiento, donde se trunca o se termina um, las condiciones adecuadas o las condiciones existentes en la región de estudio. Y vemos que en este caso, este punto, esta, sí, esta barra um, verde, coincide con la terminación de la, la respuesta de la especie, la terminación de las condiciones adecuadas para la especie Uh, en, en esa cola de la respuesta. En rojo, tenemos las condiciones ambientales más allá de, de, de lo que existe en la región de estudio, pero en este caso, pues la respuesta de la especie, pues ya es cero, entonces no tenemos problemas en este caso. Eso es lo que asumimos. Pero llegamos, a, bueno, vamos desde la teoría a la realidad, y la realidad casi siempre eh, es algo más así, que tenemos, un, bueno, el, la, la línea verde uh, es, l, es lo que llamamos el punto de truncamiento donde la respuesta de la especie termina y no vemos uh, toda la respuesta. ¿Por qué? Porque las condiciones que existen en la región de estudio en azul um, no, no abarcan, no incluyen, Todas las condiciones adecuadas para la especie. Entonces cuando vemos una curva, curva de respuesta que, que se trunca en algún valor de idoneidad bastante alto, eh, pues tenemos un problema. En realidad cualquier um, truncamiento que, que coincide con un valor de idoneidad mayor de cero, eh, entonces en, en realidad es... Es un truncamiento del, de, la, de la respuesta y si queremos aplicar es, ese modelo a otra región o, o tiempo que incluye condiciones más allá de lo que encontramos en la región de estudio donde calibramos el modelo, tenemos que hacer lo que es una extrapolación ambiental. Entonces, transferir el modelo en el espacio geográfico no necesariamente es un problema. Pero transferirlo a una región o periodo del tiempo que excluye o incluye uh, condiciones no análogas, condiciones que no se encuentran en la región de calibración, sí, sí es complicado. Y eso in, y es complicado porque incluye la necesidad de extrapolar en espacio ambiental. Pues no todas las personas en el campo están usando estas palabras de la misma manera, pero quisier, quisiera... Uh, este, pues explicar cómo voy a usar esas, esas palabras de transferencia en, en, en el tiempo o en la geografía y extrapolación que estoy usando para la extrapolación ambiental. Entonces, al final del cuento, es muy importante tener en cuenta la, lo análogo, que es lo azul, y lo no análogo, que son las condiciones aquí marcadas en rojo. Y, básicamente, lo que voy a uh, presentar hoy es un trabajo recién publicado uh, cuyo primer autor es Lázaro Guevara, quien hizo un postdoc conmigo um, hace un año pico, y dos estudiantes míos, Beth, que acaba de terminar la maestría, y Jamie, que pronto terminará el doctorado. Entonces, ellos trabajaron bastante duro para hacer uh, un modelo de nicho de instrucción. Um, bastante pulido. Entonces en el, en el trabajo lo pueden ver cómo ajustaron um, el modelo tomando en cuenta su complejidad viendo cosas que, que vimos en, en la charla que hice hace un par de semanas. Con ese modelo, en realidad son varios modelos que les voy a mostrar, pero con, con es, estos modelos vieron las respuestas de las variables proyectoras climáticas lo vieron en bastante uh, detalle, y tomaron en cuenta el realismo ecológico, lo que sabemos de, de la especie, e incluyendo lo que sabemos de la región de estudio sobre las, pues, los cambios en distribuciones uh, a lo largo del tiempo, uh, comparando la actividad con lo que sabemos del, del último máximo glaciar. Y es una especie uh, que que forma parte de un género uh, que ha estudiado bastante Lázaro durante varios años. Entonces, estamos enfocándonos primero en el grupo de especies de musarraños del, del grupo Criptotis mexicanos y, en particular, la especie uh, Criptotis mexicanos en sí. Y aquí vemos los puntos que son las localidades que salieron de una revista taxonómica que hizo Lázaro con colaboradores. Entonces, esa especie no puede habitar en zonas muy secas, tampoco uh, puede uh, habitar zonas um, muy calientes, y tampoco puede habitar zonas muy frías. Entonces, sabemos, uh, pues, por la, la distribución de las localidad, localidades, que estas son uh, tendencias uh, para la especie. Entonces, no tenemos datos fisiológicos, pero, pero tenemos patrones muy claros en, uh, en estas, digamos, tendencias uh, climáticas generales. Aquí se muestran también dos picos muy altos en México. Y el más más alto, más al sur, es el Zitlaltépetl, que también se llama por el nombre en castellano Orizaba. Entonces, el pico de Orizaba, o Zitlaltépetl, Uh, se encuentra en Veracruz, es el volcán, pues el pico más alto de México, y la especie no habita zonas uh, muy altas en este volcán. Por ejemplo, um, el límite superior de los bosques nublados, uh, características de, la, de esta especie, es 3.200 metros aproximadamente. Encima de tal altitud es demasiado frío para la especie. Y sabemos que Uh, hubo cambios vegetacionales uh, en el pasado y en el máximo glacial uh, más reciente el límite superior de, la, de los bosques nublados en esta zona fue mil metros más abajo que es ese es el límite ahora. Entonces asumimos, asumimos muchas cosas en este, en este campo de moledad de nicho, pero es muy importante ser claro en lo que asumimos. Asumimos que tampoco el, el, la musaraña podría haber estado en zonas más altas que el límite superior de los bosques nublados. Entonces, hoy la especie aparentemente no existe en Zitlatépetl porque uh, es, es demasiado frío para la especie. Y asumimos que también en el pasado no pudo estar en zonas muy, muy frías. Entonces, realmente... Honestamente, el trabajo empezó tratando nada más de hacer un buen modelo que se puede transferir. Y para llegar a un modelo que le cuadraba a lo que se, uh, se sabía de la especie, to nos tocó hacer varias cosas y muchas rondas, así que tocó tener mucha, mucha paciencia para todos los equipos. Yo creo que sobre todo para Lázaro. Quien, quien vino para aprender uh, de técnicas avanzadas en el modelo de nicho, pero también para usar uh, es, estos modelos para combinar con la genética de poblaciones y la filografía. Pero primero tocó un modelo muy bueno que se podría transferir en el tiempo para predecir uh, la distribución potencial de la especie en el máximo uh, glaciar más reciente. Entonces, una cosa que hicimos fue crear un modelo... Uh, usando las 19 variables disponibles en WordClim y pasar por un proceso de refinación o a, ajustando uh, las, los settings del, del Maxent uh, y haciendo evaluaciones para llegar al modelo final um, donde tratamos de encontrar una un complejidad uh, adecuada uh, adecuado para la especie. Pero otra cosa que hicimos fue crear un modelo dándole al MaxNet nada más cuatro variables que se escogieron uh, basado en la opinión de experto usando primero lo que sabemos de la especie y también usando la, el principio de variables que muestran lo extremo en el clima entonces por ejemplo el máximo uh, la temperatura máxima del mes más cálido el tiempo mínimo uh, la temperatura mínima del mes más frío entonces tenemos dos extremos de temperatura, después la precipitación del mes más húmedo y la precipitación del mes más seco. Con la idea de que lo que realmente limita las distorsiones son factores extremos. Entonces aquí mostramos unas curvas de respuesta uh, que salieron uh, de estos modelos que fueron escogidos después del proceso de de, de, de, bueno, de ajustar uh, los settings como hablamos antes. Entonces, en el modelo, el mejor modelo con 19 variables, una de las uh, variables más importantes tenía que ver con la precipitación, fue el BIO 19 en este caso, y mostró que esa especie uh, tiene mayor uh, idoneidad en zonas con mayor precipitación. Pero uh, tenemos, digamos, no es una curva en sí, es, es una, una línea que sube y después tenemos un cambio drástico y ya pues la, la curva, entre comillas curva, pues sigue siendo plano. Para la, uh, el modelo, el mejor modelo, usando cuatro variables, una de las más importantes que salió también fue una variable de, de precipitación, que en este caso fue el bio 13, y tenemos una respuesta súper suave, pero tenemos una respuesta, ¿no?, que desde lo seco hasta lo húmedo, lluvioso, pues tenemos bastante cambio en idoneidad, ¿no? Entonces, las dos curvas ecológicamente tienen sentido, pero la curva de abajo tiene aún más sentido. Pasamos a otras variables uh, importantes en el modelo que salían uh, con pesos bastante fuertes en el, um, en el archivo Lambda de Maxent. Y para el mejor modelo del... Bueno, que se... Seleccionó uh, desde el juego que salieron con 19 variables, una de las variables más importantes fue el bio 1, que representa una variable de temperatura y muestra que en este caso muestra que la especie no uh, tiene alta idoneidad en las zonas más, uh, más calientes. Que sabemos que esta especie no se encuentra en, en el golfo, en, la, en las tierras bajas. Entonces, sí tiene sentido. En el mejor modelo de cuatro variables, la variable de temperatura más importante fue el bio 6. Y tenemos algo, pues, súper bonito, ¿no? Uh, que tenemos una curva unimodal que muestra que, que la especie, uh, pues, tiene un... Una idoneidad modelada que, que es baja, condiciones muy altas, es decir, temperaturas altas corresponden con, con idoneidad baja. Temperaturas intermedias corresponden con mayor idoneidad. Y a la izquierda, la curva muestra que las temperaturas más bajas también se, se concuerdan con uh, idoneidad baja. Entonces, vemos que estas son las condiciones muy frías donde, pues ecológicamente, no tiene sentido de que la especie esté. Entonces, en las regiones muy altas, frías, como el Zitlatéperl, la especie mm, aparentemente no está y el modelo concuerda con eso. Mientras, el, la curva de respuesta de temperatura al bio1 en... El mejor modelo con 19 variables no muestra este, esta, no sé si se dice disminución, entonces este, el opuesto de subir es bajar, <risa> entonces la curva de respuesta no baja a la izquierda con las condiciones frías. Entonces, este modelo no va a transferir con éxito a, a tiempos, en, a periodos en el tiempo o lugares, que tienen uh, condiciones de clima que, que son aún más fríos que la actualidad. Y ahora quisiera mostrarles uh, lo que vimos en el espacio geográfico de estos mismos modelos. Entonces, en general, el mejor modelo con 19.000 variables muestra un patrón de irregularidad más, conti más continuo geográficamente sin sin, uh, sin tantas uh, como regiones de donde hay uh, un lapso geográfico en la precisión alta mientras en, en la precisión con cuatro variables tenemos digamos más uh, sí, como más pausas geográficas en, el, en la presión que concuerden con lo que sabemos de depresiones dentro de la cordillera donde se habita, que es la cordillera este, de la Sierra Madre Oriental, que tiene algunas depresiones bastante fuertes. Además, um, el mejor modelo, um, con cuatro variables aquí abajo, excluye las altitudes más altas, que también tiene sentido. Entonces nos enfocamos o hacemos un zoom aquí a las, los rectángulos uh, aquí marcados en, en rojo y vemos que aquí tenemos pintado, creo que son las áreas encima del, um, de la cota de 3200, es, es lo que creo que es. De todas maneras las zonas más altas y vamos a hacer nuevamente uh, un zoom aquí abajo mostrando la zona de Citlatéperl. Entonces aquí muestra que las zonas más más altas tienen presiones cada vez más bajas y de una edad modelada uh, más más baja que concuerda con pues, lo que, lo que interpre interpretamos que es la realidad donde la musaraña no debe poder habitar. Mientras arriba um, tiene una presión bastante, pues, bastante fuerte para las zonas más altas que, que no tiene sentido. ahora proyectamos o transferimos esta, estos modelos uh, en, el, en el tiempo a las condiciones uh, del máximo glacial más reciente. Entonces, eh, el mejor modelo de 19 variables muestra una presión de, de regiones bastante amplias de idoneidad adecuada uh, en las zonas bajas que puede o no ser uh, Uh, pues, realista, um, pero también muestra um, alta presión en zonas bastante altas en, en altitud, que no tiene mucho sentido. Y mientras, la, el mejor modelo de, que salió de la análisis de cuatro variables excluye las zonas más altas, por ejemplo, uh, encima de 2,200 metros aquí, aquí, um, Aquí vamos a ver con más detalle en la próxima lámina donde hacemos un zoom y vemos lo que está indicado, estoy casi seguro, que es la cota de 2,200, que es lo que, lo que se reconstruye como el límite superior de los bosques nublados que en México le llaman bosques mesófilos. Este, eh, en ese periodo, periodo del tiempo. Y vemos en la primera proyección que salió del modelo de 19 variables, se incluyen proyecciones de zonas uh, más, más altas y bastante más altas que 2200, lo que, pues, como que nos, no nos cuadra. Obviamente, asumien, asumiendo conservadurismo del nicho. Mientras el modelo de abajo, pues, lo pinta muy bien, ¿no? Que, que hay una. Diferencia geográfica muy abrupta en los patrones de idoneidad reconstruido, reconstruida para ese periodo. Y entonces ese modelo pues tiene bastante sentido, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos la región de Citlaltépetl y vemos en la foto actual y, y vemos que no tiene sentido la presión de arriba. Porque en el pasado pues eso, eso se, se, se asume según los datos paleoecológicos que sería aún mucho más nevada a una capa de nieve mucho más abajo. Entonces, esta proyección de esta zona no tiene sentido. Mientras allí abajo, pues no tenemos la foto del Zitlaltepl hace 21.000 años, pero asumimos que había mucho más uh, nieve, eh, la capa de nieve permanente en pues, una glaciar en esa zona. Y la proyección concuerda con, con lo, que, lo que interpretamos, que es razonable ecológicamente. Y ahora, pues, quisiera mencionar algo que, que fue parte del proceso de, de probar varias cosas en el, el proceso de modelado. Y, y creo que lo que mostramos, uh, todos los análisis hasta ahora, uh, concuerdan con una selección uh, de los... Um, de los píxeles para la región de calibración que corresponde con todos los píxeles de toda la región de estudio. Pero hicimos dos cosas. Primero, uh, me voy a mencionar que esta es una contribución intelectual que hizo Jamie, que pues trabajó en varias partes del análisis, pero él sobre todo uh, mencionó la posibilidad de que algunos de los modelos no estaban funcionando bien porque no incluían todas las condiciones existentes en la región de estudio. ¿Por qué? Porque empezamos haciéndolo por defecto. Entonces llevo como 15 años diciendo a la gente que no están funcionando muy bien los modelos cuando uh, usamos los settings por defecto, pero una cosa que sí hemos seguido haciendo hasta ahora fue escoger 10,000 uh, píxeles aleatorias de la región de estudio que, que definimos lo que llamam, uh, llaman muchas personas el M, la región de y dentro del cual uh, no hay restricciones de dispersión. Es eh, uh, el setting por defecto del MaxEnt y pues, los análisis corremos rápido y arch los archivos son más pequeños, pero pueden no incluir algunos de los ambientes que sí existen en la región de estudio. Mientras, si usamos todos los píxeles de la región de estudio, eh, el análisis puede ser más lento y obviamente el, en la mayoría de los casos del archivo y los archivos que salen, um, bueno, mentiras, yo creo que sería nada más el archivo de los píxeles um, de la región, eh, sería más, más grande, no las proyecciones porque las proyecciones se, pues, se aplican a todos los píxeles, um, pero por definición incluye todos los ambientes que existen en la región de estudio. Entonces, ¿qué tan importante este, es esta diferencia? Pues algunas veces, pronto, no mucho. Uh, otras veces puede ser importante, como, um, como en casos en los cuales hay condiciones ambientales poca representadas en la región de estudio, que tienen poca probabilidad de caer en la muestra de 10.000 píxeles. Entonces, depende um, qué, tan homogéneo es, qué tan homogénea es la región de estudio, Uh, ambientalmente, y también qué tan grande es la región de estudio en comparación a 10.000 uh, píxeles. Entonces vamos a enfocarnos geográficamente en la región de Citaltepec nuevamente, y estos son los datos que tenemos. Cuando escogimos 10.000 píxeles aleatoriamente, en esta región son los píxeles que salieron, son, bueno, la... Es, yo creo que es la, es la parte central de los píxeles, que se muestra con un puntico. Pero, pero cuando vemos con cuidado, no hay ningún píxel escogido en la parte más, más alta, alta del volcán. Entonces, pues, siendo a uh, Tepel el pico más alto de México, pues son condiciones que entonces no, no se encuentran en el juego de píxeles. Mientras cuando usamos a la derecha todos los píxeles, obviamente todas las, todas las condiciones ambientales están representadas. ¿Y tiene o no un efecto en este caso? Pues sí, tenemos en realidad las, este, las curvas de respuesta de la, yo estoy casi seguro que es la misma variable en este caso, eh, la temperatura mínima del mes más frío. Entonces cuando usamos a la derecha, todos los dos píxeles para formar el modelo, tenemos una curva, uh, en este caso, completa. ¿no? Y a la izquierda, cuando hicimos el modelo, nada más con 10.000 píxeles, uh, tenemos un truncamiento en la cola izquierda de la, de la respuesta, que es un, un truncamiento uh, artefactual. Es un artefacto que en realidad... No hay entruncamiento en el ambiente de la zona, pero sí hay entruncamiento en la, la muestra que tenemos del ambiente. Entonces, la, los 10.000 píxeles no incluían condiciones menor de alrededor de, parece, a negativo, 4 grados negativos o 3.5 grados negativos. No hay condiciones más frías en el, este juego de píxeles. Entonces, ¿qué hace ¿Qué hace cuando queremos hacer una predicción geográfica a píxeles que tienen valores menores de ese valor? Pues tenemos que hacer una extrapolación ambiental, que es peligroso, ¿no? Entonces, en este caso... Esa extraculación se tuvo que hacer incluso para el presente, para los píxeles en la parte alta del Zytlaltepel. Y obviamente en el pasado, en el último glacio, la, la última glaciación má máxima, se tuvo que hacer en, para muchos píxeles porque había muchas regiones más frías que las condiciones que concuerdan con este punto de intercambio. Entonces... También están pintadas las dos opciones de cómo hacer la extrapolación ambiental. Y una es continuar la curva uh, de la forma que estaba este, modelada en el punto de troncamiento, que es la línea sólida, ¿no? La línea aquí en, en negro, que, que es una curva bastante, pues, bastante suave, ¿no? Que en este caso pro, probablemente tiene sentido. La otra opción es, uh, es in, ¿cómo se dice? Continuar el grado, el nivel de idoneidad que se encontró en el valor ambiental más extremo bueno que, que corresponde al punto de troncamiento. Esto es en el lenguaje de Maxent y el Machine Learning de, uh, del Clamping, donde se mantiene el valor y hay una, una línea uh, horizontal. En este caso... La, la extrapolación ambiental indicaría una, pues un nivel más o menos baja de presión, pero, pero sigue siendo una presión este, mayor de cero. Ok, entonces en esta zona tenemos inter, incertidumbre um, en la presión debido a dos cosas. Primero, la manera de extrapolar y segundo, eh, la causa, la base de ese, ese problema es que tenemos que extrapolar. Tenemos que extrapolar porque hicimos una, una selección de píxeles que no incluía todas las condiciones. En realidad, nos metimos en un problema que en, en, el, en el cual no teníamos que habernos metido. Si, si hubiéramos uh, tomado una, una muestra total, de, de los píxeles, y así los los ambientes de la zona de, la zona de estudio, como en la, los paneles de la derecha, no habríamos tenido ese problema. Entonces, al final del cuento, uh, pues que aprendimos en este trabajo, varias cosas. Pues obviamente la primera no es algo que aprendimos, sino que se destaca aquí que conocer... Uh, o aprender sobre uh, la especie con la cual está trabajando en este caso fue súper importante este segundo examinar las curvas de respuesta y buscar truncaciones en las curvas también examinar las predicciones geográficas um, a ver si se cuadran con pues, regiones extremas ambientalmente y tampoco es son cosas que aprendimos, pues, pues ya, pues eso, pues varias personas habían dicho esto. Pero, pero se destaca la necesidad o por lo menos el valor que tuvo en este caso. También um, se destaca la, pues, la posible ventaja de usar variables, de seleccionar variables, según, según este, sugiere Austin, que, que concuerden con las necesidades de las, de las especies y, en este caso, variables que de alguna manera coinciden con lo que pensamos que podrían ser condiciones ambiental, ambientalmente extremas uh, para la especie. Por ejemplo, lo más frío, lo más caliente, lo más seco, por ejemplo. Y aquí una cosa que pues es menos, quizás, este, uh, menos establecido en, en la literatura, es considerar usar todos los píxeles de toda la región de, de calibración. Y no estoy hablando de escoger una región de, región de estudio muy grande, para nada. No, esto no cambia para nada los, los principios para seleccionar la región de estudio. Estoy refiriéndome a tomar una muestra completa de los píxeles de tal región, en vez de usar, uh, por ejemplo, los 10,000 uh, píxeles um, que, es, que se usan uh, para la selección uh, por defecto usando el maxent Y último, pues algo que pues, también sabemos, es trabajar en un equipo excelente y tener paciencia, porque realmente pasamos por varias, varias etapas de modelado, antes de, de que realmente llegamos a algo que concordaba con, la, con lo que sabíamos de la especie. Y sobre todo, Lázaro tuvo mucha, mucha paciencia en este proceso porque pues él <risa> siempre veía algo que no cuadraba en los modelos. Y esto también coincide con algo que he visto en los muchos años uh, trabajando en el tema, tratando de ayudar al campo en, en pues llegar a conceptos uh, claros y también metodologías que funcionaron. Y um, es trabajar con especies que uno conoce, porque uno puede juzgar cuando algo no está funcionando y tener intuiciones, no sé si es intuiciones en, en castellano, pero tener como el feeling de, de lo que puede ser uh, que está pasando um, o lo que puede ser la causa del problema. Y después uh, ensayar a ver si corrigiéndolo o cambiándolo, lo, lo corrigió no. Entonces él les agradece a ustedes por la asistencia en la charla virtual, a Tom por toda la organización y, y a Lázaro Beth y Jamie por este ejemplo, que para mí es un ejemplo muy lindo de, de algunos conceptos muy importantes. Y obviamente a las entidades de financiamiento y también a um, a las entidades que, pues no tengo, tengo los logos aquí, pero las entidades que le dieron el financiamiento de Lázaro para pasar un año con nosotros. Muchas gracias y seguimos con los enlaces y, y desafortunadamente en, este, uh, en esta ocasión no voy a poder acompañarles en la, en la sesión de preguntas eh, del viernes, pero Town um, y otras personas... Uh, Pronto uh, podrán um, por lo menos corregir lo, lo, que, uh, lo que no me quedó claro. Muchas gracias y que sigan trabajando en el tema.